Mamá, ¿por qué me tengo que poner esta medicina? Porque esto te va a hacer crecer, hijo. Es la hormona del crecimiento. La sociedad es limitante. Si eres pequeña, te juzgan. Ay. Ay, ay, ay. Seis meses más, hijo. Seis meses más y veremos 12 centímetros más de altura. Hasta Lionel Messi se puso la hormona del crecimiento. Por eso es que hoy todavía le llaman la pulga. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay ya, ya. Listo. Listo. ¿Dolió? No. Sí. Así vamos a continuar el tratamiento tal. Solamente aceptamos a niños mayores de 10 años. Pero yo tengo 12. ¿Tienes 12? Bueno, entonces sí.